Ay, qué lindo, papi. Mira, bebé, mira el pollito, papi. Ay, qué lindo, mi pollito. Yo chiquitico. Ahora sí está bien bella la verga. Qué recho. Mi amor. Bebé, Maldito pollo ese. Ya va, déjame hacerle cariño yo también. Verga. Le di muy duro, no. Yo no tengo la culpa. Estaba guay. 就是<笑>